Si me, lo repito, lo, ahorita no me enfocaron, venga. ahorita no me enfocaron, lo repito. Si le encuentran algo a Montalvo me voy del programa. No metas la mano al que nadie. yo voy a meter en la mano. Mire que no lo conozco, pero lo he estudiado. Pero Dios Gustavo mío. Gustavo. Entonces tú metes, me una, tú metes por la, la, me la mano me al fuego no por una gente que no conoce. No no, no, con mundo, no de la bolita no no, del mundo. De la bolita del mundo, es como está veneno. Amado es el malo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Y qué vamos a hacer. Mire. Sí. Mire. Mire, eh, gracias Carolina, Francis, Yerjan, gracias a los demás miembros de este equipo. Mire, Hello. la Procuraduría General de la República debe iniciar un proceso de investigación del tema de la Lotería Nacional. Ahí hubo algo que independientemente de que se haya dicho aquí incluso en una entrevista que se le hizo a Jesús Ventura. Ventura que es el presidente local de la asociación de bancas de la asociación de bancas de, de la provincia Duarte, ¿verdad? Uh -huh. Ok. Eh, independientemente de que él incluso lo defendió y dijo que las asociaciones de bancas se había, habían quedado en la actitud de que se mantuviera ese director de la lotería, pero yo pienso que para sanidad del gobierno, para sanidad de la lotería nacional para salida, Sanidad de la Nación, la Procuraduría, que hoy día, en este momento, está en, una, en, un, en un momento de alta, donde los bonos de la Procuraduría están en muy, en muy buena altitud y actitud, al mismo tiempo, de los funcionarios que están dirigiendo los estamentos más importantes del Ministerio Público, debe de... Hacer una investigación profunda y determinar qué pasó ahí. Lo primero es que la lógica indica que un no vidente, que un no vidente y una locutora no es verdad que van a armar un tinglado de forma tal que desfrauden a la Lotería Nacional con 150 millones de pesos, como se ha dicho. Hay que aclarar si eso es verdad si de verdad fueron 150 millones o fueron más, o fueron menos. O sea, que a, para nadie en su sano juicio cabe la idea de que estos dos personajes pudieran estar única y exclusivamente ellos detrás de lo que pasó en la lotería. Pero no solamente eso, hay unas informaciones oficiosas de boca en boca que andan por ahí, donde se dice que el señor Dicen Dicen, que es el administrador de la lotería, ha tenido en alguna ocasión, dicen eso. Yo no lo he investigado, no lo he comprobado, pero hay una insistencia en, el, en, en, en, la, en, la, en la nación, en el país, de que este señor ha estado involucrado en algunas cosas que parecerían non santum. Es decir, que no solamente por el hecho de haberse producido un desfraude de 150 millones, es necesario investigar, sino porque también ha habido un problema con, eh, supuestamente un problema anterior con el administrador de la lotería, lo que quiere decir que es una persona cuyo, cuya... Eh, eh, función pública pudiera verse en entredicho y sería muy difícil para él, para la lotería, para la República, que el director de la lotería tuviera en entredicho. Lo que quiere decir que incluso a él mismo le conviene que una investigación a fondo aclare la situación. Hay un dato que parece interesante y es el hecho de que él ha dicho que él no pertenece a las bancas. Él no ha, no ha tenido banca que no está relacionado con las bancas, pero figura en una asociación con una cantidad importante de acciones. Entonces, realmente, ahí hay una posverdad. Y una posverdad es una mentira maquillada. Entonces, es bueno que todas estas cosas se aclaren, porque, en definitiva, nosotros necesitamos una nación en la cual cada funcionario tenga clara no solamente su posición, no solamente su acción, no solamente qué es lo que tiene que hacer, sino su historia. Es necesario que nosotros tengamos en el gobierno historias eh, bastante claras, sobre todo cuando se trata de gente que está manejando esta, eh, estamentos públicos que manejan grandes sumas de dinero. Eh, es muy, muy sintomático, ¿verdad? Esto de lo que ha estado pasando en la lotería, independientemente de que en otras ocasiones se dio, la gente se recuerda de Frederick Mazurka, aquel famoso haitiano que hizo un desfraude grandísimo, que luego eh, desapareció y nadie lo, nadie lo persiguió, nadie, nadie hizo nada. Se hizo un allande, realmente, pero Finalmente no se logró absolutamente nada. Es un allante. Entonces, yo pienso que para sanidad de la lotería, de, la lotería es una entidad que tiene que vender confianza. Ahora mismo su director está en entredicho por esos comentarios que se, que se oyen. Ahora mismo el acontecimiento del defraude de 150 millones. Todas esas cosas indican que hay que investigar y hay que profundizar. Creo que a la procuraduría no le convendría, no le convendría bajo ningún concepto que esto pase desapercibido o pase sin pena ni gloria o pase sin que meta la mano la procuraduría general de la República y el DPCA o el Peca, que es como se llama en este momento. Amado, indiscutiblemente esto debe de llegar a, a las últimas consecuencias, claro. o sea, no puede quedar eh, en el aire este fraude millonario que ocurrió en el sector Tú sabes y que... Que no se quede en los de abajo, eh, en los de menor puesto, porque indiscutiblemente un fraude a este nivel no se hace solamente con un ciego y la presentadora. Hay muchas interrogantes, por ejemplo, como quién le dio el bolo a ella, estos estos bolos, estas ristras están guardadas bajo seguridad, hay cámaras de seguridad, hay una encargada de sorteo que se supone que ha debido de dar la cara al país o por lo menos en la voz del administrador que es quien ha salido en los medios, el señor Michel, de, deben de decir, de explicar, o sea, cómo o sea dar su punto de vista. Cuando tú eres encargado de una institución pública como es la lotería, la lotería estatal, o sea, no sencillamente decir, ah, que se está investigando, tú mínimo debes de, de tener algo, debes de saber lo lo que es lo, cómo se dieron las cosas en el sentido del día a día, del transcurrir. Obviamente la Procuraduría investiga y todo lo que tiene que ver con la parte legal. Pero si tú trabajas en una institución, tú debes de saber más o menos cómo son las cosas. Y no en ese sentido no han dicho nada. Hay tantas preguntas y tantas interrogantes. En una, en una, si, en una, si en una parroquia se pierde el misal, se pierde el, la copa, se pierden las hostias y se pierde el vino, que es donde eh, durante el ritual se hace, eh, se rememora, ¿no? Eh, el, la repartición del cuerpo de Cristo, ¿no? Y la, la última cena, que es parte de toda la mística del de cristianismo. Si se pierde eso, ¿a quién es que hay que investigar primero? ¿Con quién es que hay que hablar primero? ¿Es con el cura? ¿Es con el... Pero claro que sí. Venga acá, y hasta para preguntarle a quiénes tiene usted aquí, quién viene a limpiar la iglesia, quién es el sacristán, eh, ¿Quién es el cuidador de tal cosa? Y ¿Quién le... es el jardinero si lo hay? Óyeme, yo... hay que investigarlo, Mira. señores, son, son 150 millones pero de pesos. Pero mal contado, porque no estamos claro, hablando de claro, lo que están poniendo claro, la denuncia. Pero no estamos hablando de una copa, no estamos hablando de una botella Parece de vino, que... que bastante bueno es el vino de locura, ¿sabían eso? Sí, ¿no? sí muy excelente. Bueno. Y da unos humos también, si tú te lo bebes muy rápido. Mira, <ríe> nosotros cogíamos la copita y yo era una hija. No, yo sé. Acabo que es. de confesar. Amado era monaguillo. Yo. Yo Mira, a que Jesús, el viernes, me dejó en la duda y le creí. ¿Quién es su, Jesús? ¿Jesucristo no? no. Ah, Jesús. Con, no, porque con Jesucristo no tengo ninguna duda. ¿Qué? A mí no hay que explicármelo ya. Mira. Eh, sobre el señor de, de la lotería. Michelle. Y creí que... Podría Dicen, ser que Dicen, fue Dicen. un dirigente a favor de la institución de ustedes, de, lo, de, lo, de, de, de uh -huh. los que yo... De los banqueros. Sí. De los banqueros. Director es. Ejecutivo de FENABANCA de la Federación. Exactamente. Pero, dice, pero también ayer, es socio de... de... Ayer de, sale la información... Sí, la Asociación de Empresarios eh, de que, que ofrecen es parte, ventas de, de, de, de, de sorteos. Es parte socio de los... Promotores de, de, de los banqueros. Uh -huh. Pero mira lo que pasó. Que con, antes que me habían dicho que no. Empresarios no, ligados al diseño. sector bancas del hotel. Mira cuál es el, el error que ha cometido el Partido de, el Revolucionario Moderno. Y es poner el gobierno, y de Abinader, poner el gobierno en manos de entidades e instituciones. usted mira, no usted en, puede poner a alguien a dirigir una entidad gubernamental sin usted controlar a esa persona. ¿Tú sabes por qué? Porque a ese dicen, lo sugirió la asocia las asociaciones de banca. ¿Tú ves? Entonces, usted no sabe a quién usted está nombrando. Usted puede estar nombrando a Jesucristo Redivivo, pero puede estar nombrando a Barrabá no Redivivo también. ¿Verdad, Yerian? Hey. Entonces, venga acá. Entonces, hay que investigar. Yo le sugiero uh -huh. al, al, al, al señor Luis Abinader Corona, nuestro presidente de la República, al PRM, yo le sugiero a la Procuraduría General de la República que aclaren esa situación porque eso no puede ser me posible. Que al joven, dicen, porque hay datos que la verdad que a mí me han preocupado. Muchas gracias. Terrible. son muchas cosas. Gracias, amado. Vamos nosotros con al los... Al caballero, dicen, porque no es tan joven. <música>